¡Vente, mano! ¡Vente, mano! ¡Vente, a la mano! ¡Vente, mano! ¡Vente, mano! ¡Vente, mano! No te viene a la vera mía, ay a la vera mía, porque no te viene a la vera mía, porque no te viene a la vera mía, ay a la vera mía, haremos un chito la noche y el día, haremos un chito. Aquí no, porque es